Las trabajadoras de hostelería de Vizcaya estamos hartas, los empresarios se ríen de nosotras. La patronal se niega a pagarnos los atrasos y a subirnos el sueldo en base al Es IPC. Mientras las empresas siguen enriqueciéndose, nosotras seguimos con el salario congelado desde el 2020. Únete a las movilizaciones. Participa en la concentración del viernes día 30 a las 5 de la tarde en la Plaza Moyúa. Aquí gu pobreceas Ostalaritza borroca Zabaldu gure borroka kaleetan eta que JK irabazi arte